Le va a pegar Diego Valdés de derecha arriba. Pues tenía razón. ¿A poco no o se parece? Ah, no, bueno, debería ser a pegarle directo a Dorland Pavón de derecha. Ahí está. Se, se, se olvida de la pelota por completo Cervantes y termina trabando a un Smori. Este es el disparo de Dorlan Pavón. Qué fuerte le pegó. Sí, muy fuerte. Pero le he visto mejores disparos arriba, no tantos rasos, ¿no? Eh, deshacerse de él, aquí viene Alan Cervantes Balón ah, oh, bueno. donde hace, Se da la vuelta Osejo le pega de derecha Será servicio Vincent Janssen de ahí le puede pegar De zurda, ¡Ah, arriba MX más acción, más diversión Le pegó con decisión Rafa, pero arriba de la portería Sí, se resbala, no aquí veíamos Como el pie, el pie de apoyo Son seis los que añadió el árbitro Servicio La bendita táctica fija, no gana por arriba Mateus Doria y después en el, en el remate no puede reaccionar Gallardo que se había metido eh, hacia su portería y le termina dejando el rechace aprieto que llega, entró de cambio y pone el uno por uno y le está dando el pase a las semifinales al equipo de la comarca El cabezazo de Doria el rechace y le queda Ronnie. Toño El que juega con fuego se puede quemar ¿Sí? Monterrey lo hizo, el segundo tiempo le estaba saliendo, pero el riesgo es que pase algo como esto. Es un rebote.